Amigos Estilócratas, quiero dar la bienvenida a este su canal de Estilocracia y vamos a, en este video a hablar acerca de las buenas marcas de plumas estilográficas o plumas fuente como normalmente se les conoce. Hay muchos tipos de, de plumas, hay muchísimas marcas de prestigio, prácticamente todas son igualmente buenas, pero las pequeñas diferencias son las que hacen precisamente la diferencia y de eso vamos a hablar un hombre siempre debe contar con un buen bolígrafo es uno de los accesorios básicos que debemos tener lo más fácil es ir a la primera papelería que encuentres y comprar un bolígrafo pero si lo que estás buscando es algo más detallado entonces una pluma fuente es para ti el día de hoy te vamos a decir algunas marcas de plumas fuente que debes conocer marcas de pluma fuente cinco marcas de plumas fuente estas son las cinco marcas de plumas fuentes que deberías considerar si piensas adquirir una para el trabajo o para un regalo. Primero, Montblanc, la icónica empresa alemana fabricante de plumas, relojes, joyería y marroquinería. Se especializan en la creación de las más bellas plumas estilográficas, elaboradas en resinas de colores variados. Inspirados en el movimiento arquitectónico Bauhaus, estos artículos de escritura reúnen un diseño purista y práctico, Chopard, de la lujosa empresa suiza de relojes, joyas y accesorios. Sus elegantes plumas tienen un toque atemporal que logran hacer que el escribir sea todo un placer. Sus materiales de calidad y espléndidos diseños convierten esta pluma en excelentes accesorios para todo un caballero. Visconti Plumas italianas fabricadas desde 1988 en Florencia. La marca dirigida por Dante del Vecchio está guiada por la pasión hacia las plumas históricas. Pretenden hacer a los instrumentos de escritura expresiones de arte. Además, Cuenta con los mejores materiales para su fabricación, desde el celuloide y marfil antiguo, la bonita, hasta la lucita y los metales preciosos. Son unas auténticas obras de arte. Parker Pen Company, con más de 125 años en la producción de plumas de calidad, la compañía estadounidense Parker arrastra todo un camino de innovación, estilo exclusivo y prestigiosa elaboración de delicados instrumentos de escritura de lujo. Son instrumentos que buscan que la palabra escrita trascienda en el tiempo. Graf von Faber-Castell, línea de instrumentos de escritura de la fábrica alemana de papelería Faber-Castell, sus plumas además de ser variadas cuentan con un sistema de llenado de cartucho y un sistema de acción de giro. Están elaboradas con materiales de lujo como el ébano, la resina y el marfil. ¿Qué opinan de estilócratas? ¿Conocían estas marcas? Ténganlas en mente si quieren comprar una pluma fuente o regalarla a alguien más. Es todo lo que tenemos que decir por lo pronto acerca de las estilográficas. Es muy probable que continuemos con el tema porque el tema es muy largo y muy abundante y hay dos o tres plumas que ten, en las que nosotros tenemos un particular interés en darlas a conocer por sus cualidades y por su calidad. Muchísimas gracias por su atención y les pido que nos veamos en la próxima.